Seguimos en la noche y en la niebla, y aunque tengamos extensas luces, sabemos exactamente que el, la noche y la niebla solamente es un eslogan para comunicarnos con ustedes y tratar de entender eh, los procesos sociales que vive América Latina, los eh, eventos que se desarrollan en nuestra localidad, en esta provincia de Imbabura, y por supuesto, estar eh, formalmente identificados con todo aquello que significa la cultura, las artes, y el desarrollo, en este caso, del cine. Tenemos un invitado de lujo, aquí está Hernán Troconis Notaro, él es productor de cine venezolano y vamos a hablar sobre algunos temas. Empecemos con el cine. Habíamos hablado, Hernán, de que la producción venezolana, después de tener una amplia experiencia en telenovelas, me supongo que tiene también una amplia experiencia en escuelas de actores, de cine, eh, toda esa industria cinematográfica que a malo bien y me supongo que con los recursos que que hubieron en determinado momento, se dieron y fueron efectivos. Cuéntanos qué pasó con el cine venezolano y qué es lo que está pasando. Sí, bueno. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge Luis. Este, de verdad, es justo un placer estar acá con ustedes. Sí, bueno, el cine venezolano, como dices, desde, el año, desde los años 70 ha tenido un buen auge. Claro está de que las telenovelas fueron este, el primer, la primera lanza ¿no? de, de, de batalla de, de lo que fue el, la, los medios de comunicación. De, de lo que es la parte venezolana. Este, Venezuela como tal este, ha logrado en los últimos años eh, llegar a diferentes este, bastiones a nivel de lo que es eh, cinematográfico. Teníamos como eh, películas, o podría hablarte como pelo malo, ¿sí? podría hablarte como la familia. La familia que, que, que, es, que de verdad es, es algo que, que, que sin precedentes, que, que ha logrado millones de premios. Es... Pero no solamente ellos, sino tenemos muchas otras películas que de igual manera este, que, que han logrado la distancia más larga. Goyas. El Libertador. Libertador, la película uh -huh. de Alberto Arvelo eh, y, y hay un sinfín de directores de Venezuela que, que, que se han nutrido, no tanto en, en el mismo país como fuera, estudiando. Y, bueno, y han logrado llegar a donde están, pues. Y, y esto definitivamente es un logro que ha marcado un hito en la historia, no solamente de, de quienes están vinculados en, en el cine, sino a la comunidad, eh, a la propia comunidad venezolana y latinoamericana. Eh, ¿Cuál fue tu trabajo allá? ¿En qué consistía? Sí, bueno, yo empiezo en el cine a partir de, del año 1997, donde eh, me uno junto a Alberto Orvelo que es el director de Libertador, una, una casa con vista al mar y bueno, un sinfín de películas, no este, y trabajo con ellos eh, más de seis años, siete años, uh, y bueno, después eh, me retiro al oriente del país donde monto eh, un festival de cine de, de venezolano, que tiene buena trayectoria ya en nuestro país, y eh, después so, esto, soy llamado por él mismo para, para producir parte de la película Libertador. Ajá. encargarme en toda la parte de producción de eh, caballos de la película, porque justamente estamos hablando que éramos 300 personas trabajando en esa película y, y en esta, esta porción, me parece que el libertador es Edgar Ramírez. Sí, claro, claro. Ajá. Es el, es el actor es, principal. Es, ese es el actor más grande que tiene ahora Venezuela, ¿no? Sí, sí, de hecho está en Hollywood, ¿no? Está sí, sí, hecho sí. Una, no solamente libertador, ha hecho Estu, otras... Estuvo haciendo Brick fue una versión de... Así es. ¿La hicieron en Venezuela? Sí, ahí tu, también tuve oportunidad de trabajar donde trabajé, hice toda la parte aérea, este, toda la producción aérea de esa película. ¡Chuta! Sí. Y eh, hablemos, hablemos de que eh, están utilizando ya no los simples paracaídas, sino que son una especie de, de ardillas voladoras. Sí, así, que es, están... así es. ¿Y esto es en el Salto del Ángel? No, eh, ahí se hizo la parte de escalada. Ah, ok. Yeah. El, el Salto del Ángel se hizo, eh, si no mal recuerdo, fue en Suiza. Ellos, eh, se eh, viajó por siete, siete, ocho países del mundo, yeah. el cual de esta película, ¿no? Ajá, sí, cómo no. Entonces, este, ahí hicimos toda la parte de escalada, pero claro, eran profesionales lo que los estaban haciendo, ¿no? Conjuntamente. Y bueno, y ven cuando él se lanza de espaldas en el salto y ves la caída, ¿no? De él. Este, sí, llegar al Salto Ángel y llegar a esa, a esa zona de lo que es Canaima, que es Venezuela. Este, estamos hablando de la selva. Venezuela, estamos hablando de las Amazonas, sí. Mm -hmm. Estamos hablando ya casi de entrar en la Amazonas. Este, es, es por medio de avión. Ahí no hay carreteras, ¿no? Entonces toda esa parte era logística, era mía, porque por mis manos pasaba desde vamos a hablarlo, desde, desde un papel toalete hasta, hasta el hasta todas las sí, cintas de película y, que, y que llegaban la a, la, a, la, a lo que es el set no increíble Hernán y bueno eh, qué hace Hernán Troconis en, en Ibarra vino con con todo este éxodo de, de venezolanos que, sí, que están acá Sí, de verdad, bueno, es, es una lástima no pero para mí es todo un orgullo estar acá, de verdad, uh -huh. la atención y, y la gente ecuatoriana ha sido espléndida uh -huh. y doy gracias a eso este, somos muchos los venezolanos que estamos acá por un éxodo que estamos viviendo en nuestro país debido a, a, mala, a la mala implementación no de, de, de unas políticas que, que no han llegado a ningún lado y que cada día se hacen más duras y, y vemos lo que está pasando bueno en las líneas de ecuatorianas con Colombia sí, en en la Michaca sí en la frontera este donde es increíble y, y, va a ser, y va a seguir pasando y va a ser peor uh -huh. cada día porque es increíble. todo esto claro, ha sido una eh, cosa que... Acabamos, acabamos de ver eh, y, y es mucha, muchas personas, quizás tu primo, quizás tu hermano, tu hija está en la, en, en la frontera y se da cuenta de las dificultades que tienen, no solamente los ecuatorianos que están en ese proceso, sino también los venezolanos que están tratando de eh, buscar sus sí. horizontes definitivamente y afuera de, de, de su lar, claro. de su tierra sí. pero en este proceso o sea Vos ves que han habido conflictos. Eh, por un lado, eh, venezolanas que les dicen a los ecuatorianos longos feos, eh, es, es, este tipo de cosas que, que aparecen de la xenofobia sobre todo, ¿no? O sea, no todos los venezolanos son malos, no todos los ecuatorianos son buenos, ¿ya? Sí, sucede. Entonces, eh, hay mucho desarraigo, hay eh, eh, algunos eh, episodios, eh, crónicas de. de de desgaste humano y todo eso. ¿Cómo estás viviendo vos acá? ¿Qué estás sintiendo cuando, cuando ves que tus compatriotas también están tratando de surgir en un medio que no es el de ellos? Sí, bueno, desde el primer momento que tú sales del país, este, ya, ya vas dejando todo tu vida atrás y simplemente te vienes con una maleta, ¿no? Donde están todos tus sueños de poder llegar, como cualquier otro inmigrante que, que va a otro país. Eh, los venezolanos les ha costado muchísimo. Creo que esto va a ser un gran aprendizaje para el pueblo venezolano. ¿Cómo no? Porque se van a tener que dar cuenta, o sea, de todos los errores que se han venido suscitando y, y, y tú como persona vas, vas, vas aprendiendo más. O sea, ¿Sabes? No solamente, sino darte cuenta de, de que hay cosas que, que tal vez lo hacías en tu país. Y, y no por eso tengas que hacerlo en, en, en otro país donde te, te, te alberguen o que te den la posibilidad de estar y, y, y adecuarte a, a los la, diferentes modos y, y vivencias de estas personas. no este... Ahí es donde radica realmente la inteligencia colectiva como para adaptarse a un sistema claro, que, no es, que no es el y, tuyo. Y claro, y, y, y tienes que... Era nada eso. y entonces ahí es donde viene el problema cuando hay estos choques que tú mencionabas Ajá. de estas personas cuando vienen y, y creen se creen ínfulas sí, entiendes sí. entonces no se dan cuenta que, que es, o sea no no estás en tu país estás en otro lugar no, y que, que no tiene que ser menos ni más que el otro uh -huh. pero pero tú tienes que adecuarte y adaptarte a ciertas a ciertas cosas ¿no? y por lo tanto este sí considero hay muchos venezolanos a, apoyando haciendo muchas cosas buenas ¿no? Uh -huh. este por por cosas de la vida también vienen personas que de ley que, es que, que ese, no esa es, esa es la falacia de la naturaleza humana no se puede eh, decir que una o sea una persona de determinado país tiene el mismo carácter que todos o sea no se puede meter en un solo cajón A la todos. naturaleza de claro. alguien eh, bueno Hernán eh, tú estás ahora con un emprendimiento acá en Imbabura eh, que ha sido muy útil esta última vez, sobre todo sí. para quienes estamos ligados a la cultura. Has creado una agenda. Sí. Eh, cuéntanos eh, en qué consiste y sobre todo para que la gente ya comience a tener en su mente eh, qué es lo que significa este torreón. Ok. Este, sí, bueno, al llegar aquí, Jorge Luis, este, como cualquier persona que simplemente está buscando ver qué hacer eh, buscando ir a una actividad cultural, me di cuenta que sí, estaban, pero, no, pero estaban todas por separados. No había nada que me informara. Sí, nada que me informara dónde estaban cada una y qué, qué iba a pasar día tras día. Entonces, bueno, este, un grupo nos unimos y donde dimos esta idea de poder lanzar este El Torreón, que es una guía cultural donde todas las personas, completamente gratis, que es el acceso a él pueden conseguir día a día qué hacer en Ibarra no solamente en Ibarra, qué a hacer en Otavalos, qué puedo hacer en Cotacachi me explico, de toda la parte de Imbabura. Este y bueno justamente esa es nuestra idea, eso es nuestro proyecto esto es como que el grano de arena que queremos con nosotros poner en, en, aquí en esta zona norte, uh -huh. ¿sí? porque como hablábamos consideramos que no todos somos malos venimos gente a trabajar que venimos gente a aportar cosas buenas para, para el Ecuador y, y bueno, y para eso está el Torreón Sí, eh, parece es el Torreón porque eh, si bien tenemos eh, referencias a veces eh, en las redes, eh, en los periódicos, que muy poca, eh, qué sé yo, importancia le brindan a, a determinados eh, eventos culturales, pero tenemos el Torreón, que es una agenda amplia, donde tienes tu mapa, donde sí. vemos que existen eh, las diferentes eh, actividades, que por cierto, yo ya te, te quiero mencionar, por favor, el 23 de junio necesitamos promocionar el Maratón del Cuento. Claro. Que es un evento hiper importante para el desarrollo de la lectura en nuestra localidad, en Imbabur en particular. Entonces, eh, estará en, en el Torreón de, de junio, entonces eh, estamos muy gustosos de que ya la gente tenga un, un, una mecánica de aproximación con los diferentes acontecimientos y eso va a, a ser ya después imprescindible sí va a ser? ayudar va a ayudar sí, muchísimo va a ayudar. sí bueno el fin es ese justamente y darle y darle una plataforma a, toda gente, a todas estas personas que hacen cultura no E instituciones instituciones sí aquí no aquí nadie está exento Aquí sí. todo el mundo justamente está llamado a que, que se involucre en, este pequeño, en esta pequeña guía y donde pueda plasmar todas sus ideas y, y eventos. Y está chévere porque hay cosas del Banco del Tiempo, de la Casa de la Cultura, del Cine Sebastián Cordero, de la Casa Cronopia, del Centro Cultural Ibarra, de la Fábrica Imbabura y eso es importantísimo porque eh, si bien... Eh, estamos acostumbrados a, a saber o tener referencia de uno u otro evento al estar implicados en una sola publicación y ya tenemos a dónde ir. Es correcto. O ya sabemos a dónde ir. Eh, yo te quiero desear el mejor de los éxitos de Hernán. Gracias. Y, y, y sobre todo saber si existe la posibilidad de que tus conocimientos de cine sobre todo... Eh, ¿Podrían ser compartidos en el transcurso de este tiempo que vas a estar aquí con la gente? ¿Tienes pensado alguna cosa? Sí, bueno, eh, quisiera este, formalizar algún taller. ¿sí? Este, actualmente estoy dando un pequeño curso a unos chicos de la UTN. Ajá. Este, son como siete muchachos, pero es un aporte ¿no? que estoy dando como persona a ellos este, para unas actividades que tienen. Pero sí, mi, mi intención es poder eh, ver con quién me puedo unir para poder dar algo bien interesante a nivel de, de cine. Me parece bien, hay gobiernos autónomos descentralizados, hay instituciones culturales que tienen la obligación de brindar precisamente capacitación, información y que se pueda documentar todo esto para, para beneficio de, de las generaciones que vienen. no Así es, así es. Gracias Hernán eh, por tu comparecencia. Nosotros avanzamos en este programa que también forma parte de esa lucha de gestores culturales que estamos tratando de que Inbabura sea eh, sea lo que es. Es una potencia cultural y nosotros estamos conscientes de que cada uno de los actos y que Tareas como las tuyas van a tener un amplio espectro y beneficio para nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias Jorge. a ti. Gracias.